Pero alrededor había 400 más disponibles, quizás con un precio más bajito. Y como estaban en el mismo condominio, estaban en el mismo proyecto, yo tenía que bajar la, la renta. Y mientras hubieran apartamentos disponibles, igual que el mío, igual que el que yo compré, fue pues muy difícil yo poder rentarlos más caros. Estábamos comparando por precio. Y eso es un elemento que antes hacía que nuestra renta se desplombra. La otra condición que hacía que bajara la renta era que alineábamos el apartamento a los mismos nichos de mercado. Cuando yo pongo en renta un apartamento que tengo, en el, el, el, al segundo día se van a aparecer 10 personas. De esas 10 personas, hay algunas que tienen más temperatura que otras. Hay una que tiene más necesidad o tiene un problema más grande de otras, de, de, de rentarme a mí. Y hay otras que no. Sin embargo, yo cometo el error de rentarle a ese primero, al primero que me da el dinero. Sin antes yo escrutar cuál era el que era más fan. ¿Cuál era el que tenía más rentabilidad? Cuando, yo, cuando se, se va a hacer un concierto Nos damos no da cuenta que un concierto va a tocar Un ejemplo, aventura Nos damos cuenta que hay taquillas que son full price Pueden ser bien caras Y hay taquillas que son muy baratas okay. Así mismo pasa al vendedor Es muy fácil venderle eh, una taquilla de, de aventura A una gente que es fan okay, a un dominicano o no dominicana Porque lógicamente es fan Pero se le va a resultar imposible Vender esa taquilla de aventura a un chino O a un japonés que sí que habla español Entonces, ¿a quién le estamos rentando? Cuando yo cambio, alineo el nicho de mercado a los que son más bajos, puedo rentar mi apartamento más caro. Por eso se da en yo poder escrutar de las primeras 10 personas, de las primeras 20, 30, 40, pues yo voy a seleccionar las que tienen mejor. Pero pasé por muchas y hay que coger más conmigo. Eso pasaba. Otra cosa que pasaba antes era que no podíamos monopolizar el mercado. ¿Qué es monopolizar el mercado? Que si todos en una zona tienen apartamento de tres, pues yo voy a construir apartamento de uno, de manera que yo sea el único que tenga ese tipo de apartamento. Y ese nicho de mercado que busca apartamento de una, o no es tres, o me pagan, yo pido en ese de uno o aquí no van a sentar, el precio mío va para arriba.